Hola, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Paqui y soy vuestra profesora de español. Vamos a comenzar hoy con la segunda lección del curso básico de verbos en español. Vamos a hablar hoy de los verbos irregulares. Comenzamos ya la clase. En primer lugar, vamos a hablar de los verbos con cambios vocálicos. Vamos a proseguir con los verbos con cambios consonánticos y vamos a hablar de otros verbos irregulares. Como siempre, esta lección está compuesta de un vocabulario, unas actividades y unos ejercicios. ¡Comenzamos! Verbos irregulares. Verbos con cambios vocálicos. Antes de nada, quisiera haceros una pequeña puntualización. Tenéis que recordar la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Un verbo irregular se conjuga añadiendole a su raíz las desinencias propias de cada tiempo. Un verbo regular sigue una pauta y no cambia. Raíz más desinencias. Esto no sucede con los verbos irregulares. Puede que en alguno de sus tiempos sigan las pautas de los verbos regulares, pero la irregularidad aparecerá en alguno de los tiempos. O bien el presente... O bien el pretérito imperfecto, o bien el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, o bien en el futuro. O puede aparecer en alguno de los otros tiempos. Pero si, de entrada, hay una irregularidad en alguno de los tiempos que yo os he dicho, entonces ya consideramos que es un verbo irregular. Con que la irregularidad aparezca en una sola persona y en un tiempo, ya decimos que se trata de un verbo irregular. Vamos a, a, a comenzar ya hablando o comentando los cambios que se pueden dar en estos verbos. En primer lugar vamos a hablar de las irregularidades vocálicas. Tenemos el verbo medir. El verbo medir cambia la e por la i en el presente. En la primera persona, en la segunda, en la tercera y en la tercera del plural. El pretito imperfecto del verbo medir se conjuga exactamente igual que un verbo modelo de la tercera conjugación regular. En el pretito perfecto simple, la irregularidad aparece en la tercera persona del singular y en la del plural. Cambia la e por la i. Midió, midieron. El futuro simple se conjuga Igual que si fuera un verbo regular. Sigue la pauta de la tercera conjugación de los verbos regulares. Verbos en, la que, en lo que cambia la E por el distongo IE. Un distongo es la unión de dos vocales que forman una misma sílaba. Este cambio del verbo querer se da, se da en el presente. Quiero. Quieres, quiere, queremos, queréis y quieren. El pretito imperfecto sigue en la pauta de los verbos regulares. El pretito indefinido aparece una nueva irregularidad: que es que aparece la vocal i en lugar de la e y aparece la s. La s. El futuro simple. Lo que ocurre aquí es que dobla la R, más que nada por la norma ortográfica del español que dice que la R, la R entre sílabas dobla, dobla, simplemente dobla. Entonces pronunciamos querré, querrás, querrá, querremos, querréis y querrán. Vamos a ver una diptongación más, un cambio vocálico más que es la I, que cambia por IE. Y vamos a coger el verbo adquirir. El cambio se da solamente en el presente. Adquiero, adquieres, adquiere, adquirimos, adquirís, adquieren. Los demás tiempos siguen las pautas de los verbos regulares. Una alteración vocálica más es los verbos en los que cambia la u por la ue, como por ejemplo el verbo jugar. Tenéis el presente. Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis y juegan. Esta alteración solamente se da en el presente. En los demás tiempos, al ser el verbo jugar un verbo de la primera conjugación, se conjuga siguiendo el modelo de los verbos regulares de la primera conjugación. Verbos con cambios. O por UE. Verbo acordar. Este verbo cambia solamente en el presente. Yo acuerdo, tú acuerdas, él acuerda, nosotros acordamos, vosotros acordáis y ellos acuerdan. En el resto de tiempos y personas no hay irregularidad. Siguen las pautas de los verbos regulares. Ahora vamos a ver las irregularidades consonánticas. Y vamos a ver que los verbos hacer que terminan, perdón, que terminan en hacer, hacer, hacer o ucir. Tienen cambios en la raíz del verbo. Tienen cambios consonánticos. La consonante, del verbo, la consonante de la raíz del verbo cambia. Vamos a ver un ejemplo. Verbo hacer. Presente. Hago. Como veis, la C ha cambiado por G. Yo hago, tú haces, el hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis y ellos hacen. El pretérito imperfecto no hay irregularidad. Como hacer es un verbo de la segunda conjugación, pues sigue las pautas de los verbos regulares de la segunda conjugación. El pretérito indefinido cambia la vocal A por la I. Aquí lo tenéis. Hice, hiciste, hizo, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. La tercera persona del singular desaparece la C en favor de la Z. El futuro simple es haré. Harás, hará, haremos, haréis y harán. Verbo crecer. El verbo crecer aparece en la Z en el presente. Crezco. Verbo desconocer es desconozco. Y el verbo lucir es luzco. Aquí hay una pequeña errata, es desconozco. Verbos terminado enducir. Seducir sedujo. Esta c cambia por la j. Igual pasa en introducir. Introducir es introdujo. Aquí tenéis el mismo cambio que hemos visto en los verbos anteriores, introduzco. Pero aparte de eso, tenemos introducir, que es introdu, introdujo. Pasado. Cambia el pasado. Y conducir, igualmente, es condujo. Verbos terminados en huir. Esta huir cambia en y griega. Y, huyó, pasado, pretérito, perfecto, simple, huyó, destruyó, sustituyó. Vamos a ver algunos modelos. Vamos a ver específicamente lo que es la conjugación de algunos modelos de verbos irregulares. Vamos a comenzar por el verbo estar. Verbo ESTAR. El presente es ESTOY. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis y ellos están. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Bien. El pretito imperfecto respeta la norma de los verbos regulares de la primera conjugación pero no el pretérito perfecto, simple, que introduce la U y la V. Estuve. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuviste y ellos estuvieron. Vamos a ver, igual pasa en el subjuntivo. Vamos a seguir. El verbo ser ya lo vimos en la primera lección. La irregularidad que presentaba en el presente, en el pretérito imperfecto y en el pretérito perfecto simple. El verbo ir. El verbo ir, verbo ir, el presente es voy. Como veis, no tiene nada que ver con el infinitivo. Yo voy. Tú vas, él va, nosotros va. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, y ellos van. Igual pasa con el pretito imperfecto. Yo iba, es irregular por completo. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais. Y ellos iban. Bueno, y ahora vemos el pretérito perfecto simple. Que tenemos que tener mucho cuidado de no confundirlo con el pretérito perfecto simple del verbo ser. Porque es que tienen la misma forma. Son iguales. El verbo ser es yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuiste y ellos fueron. Os voy a poner un ejemplo. Yo fui dama de honor de la boda de mi amiga. Yo fui. Verbo ser. Yo fui. Con el verbo ir. Yo fui a su casa ayer. Es la diferencia. Verbo, verbo ser fui dama de honor. Verbo ir fui a su casa ayer. Verbo ir, verbo ser. Esto tenemos que ir aprendiéndolos también conforme vayamos usando los verbos. Y aprendamos sobre todo el significado de la frase y el contexto en el que tenemos que desarrollarlo. Tenemos que... nos, nos tenemos que meter de lleno. Bien. Seguimos viendo algún que otro verbo irregular más. Hemos visto el verbo medir. Hemos visto el verbo acertar y hemos visto el verbo probar. Bien, el verbo acertar, el verbo probar no lo hemos visto. Hemos visto el verbo acertar y el verbo medir. Se conjugan igual que el verbo acertar que hemos visto en la lección estos verbos de aquí. Apretar, calentar, cerrar. Eso quiere decir que tiene la, el mismo cambio, que cambia la e por la ie. Lo tenéis aquí. So, y cambia. En el presente de indicativo, en el presente de subjuntivo y en el imperativo. El verbo medir también tiene, lo, tiene, eh, nos ha servido de modelo. Y hay aquí una serie de verbos que se conjugan igual que él: freír, gemir, seguir. El verbo sentir y hacer. El verbo sentir cambia la e por la i y lo cambia en el presente en el y en el imperativo y en la forma de subjuntivo. El verbo hacer, que tiene cambios consonánticos, ya lo hemos visto. Yo hago. Verbo tener y caber. El verbo caber Vamos a verlo, porque tiene también cambios consonánticos. Aquí lo tenéis en el presente. Quepo. Cambia, cambia la C por Q, por la Q, como en la palabra queso. Esta es la C de la palabra casa y esta es la Q de la palabra queso. Gis. Queso. Yo quepo. El pretérito perfecto simple también presenta irregularidad vocálica y consonántica. Y el futuro simple, igual. El condicional, lo mismo. Aquí tenéis todas las irregularidades de los tiempos. El verbo conducir. El presente es conduzco, pero el pretérito perfecto simple es conduje. Aquí aparece la J. Aquí, aquí tenéis la C, entre la U y la C de casa, y aquí tenéis la J. Verbo traer también tiene alteración consonántica. Traer, traigo. Y la J, traje. Verbo concluir. Aparece lo mismo que el verbo huir. Aparece la... En lugar de la huir, concluir, aparece la y. Y estos son los verbos de la familia eser, oser, usir. Verbos que termina en éser en oser o usir se conjugan igual. El verbo decir también tiene cambio consonántico. Digo. Y j. Dije. Verbo ser y valer. El verbo salir también tiene cambio consonántico. Es salgo, salir. Aparece la G. Igual, aquí también aparece la DRE, la sílaba trabada DRE. El verbo valer, aparece la G, igual. El verbo querer, que ya lo hemos visto en la explicaciones. ¿eh? El verbo venir, vengo, otra alteración consonántica. Verbo poner. Igual. También aparece la G. Alteración consonántica. Y aquí a, cambia la vocal O por la U. Puse. Aquí tenéis algunos ejemplos más de irregularidades. Verbo andar, crecer, dar, oír. Ver. Aquí tenéis otros verbos. Verbo dar, presente doy. Verbo decir, presente digo. Verbo estar, presente estoy, pasado estuve. Verbo caber, quepo, presente. Quepa y cupiste. Verbo caer, caído, cayendo, caiga. Hacer, hago, hicieron, poner, pongo, pon, pusieron. Saber, sé, que no tenéis que confundir nunca con el imperativo del verbo ser. imperativo, es el modo del verbo en el que se dan órdenes, mandatos, sé tú. Y el, verb, y, y, el, y el sé del verbo saber es yo sé, presente. Vocabulario: Este es el vocabulario de algunos de los verbos que han aparecido en la lección que acabamos de ver. Y vamos a comenzar con las actividades.